Hoy estoy de celebración, porque sí, hoy que estás viendo esto, si es que lo estás viendo el mismo día que lo subí, es mi cumpleaños. Un video que no pude hacer el año pasado por la pandemia, porque no tenía trabajo, era abrir mis regalos. Hacer un unboxing de mis regalos. Regalos autoimpuestos sería en todo caso, porque los regalos que me van a dar, esos no, no van a estar. Lo voy a grabar en varios días, porque ahora empecé... Porque tengo uno de los más grandes y tengo que hacerle el unboxing porque no todo lo que está acá es mío. Pero me dejaron que le haga el unboxing así, básicamente, relleno este video. Pero primero voy a empezar con lo mejor que tengo hasta ahora, que está ahí atrás. Se ve de acá, de acá, acá, acá, acá, acá, ese que está acá. Esa bolsa que está acá que no se ve, eso tengo que mostrar. Lo primero, lo mejor, para el principio. Chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan. ¡Sí! Qué tonto. Me hice una remerita con los símbolos de Akwadesu Ah, huele a nuevo. No lo usé, o sea, obviamente me lo probé para ver cómo era Primero lo voy a poner encima de la remera, tengo tres remeras porque soy repiola Y así voy a hacer el video de mi cumpleaños Por el principio es así, ese es todo esto Voy a salir así a la calle y voy a salir así a la calle con las pelotas al aire y Decir qué miras Gil, te debo Admira Aquorz Por cierto, la tela es muy suavecita Y me encanta Me gustaría hacer otro de Aqua, Otro de Muse Otro de Nishiyazaki, Otro de Riera Y nada más, ¿no? Pero el problema es que Así como se ven estas imágenes con el recuadro, no las encontré de Muse, así que las tengo que hacer yo mismo, también con las de Nishigasaki, y con las de Riera ahora. Este, las tengo que hacer yo mismo, tengo que hacer la imagen y se las tengo que mandar. Y no son baratas, o sea, las remeras son caras de por sí. Así que sigamos con el unboxing. Lo siguiente ahora son cervezas, porque sí. Si vos viste algunos de mis directos, te das cuenta de que me pongo en pedo hasta que diga, ¡ay, cómo hago! A la mañana siguiente de esos directos no me acuerdo ni cómo los terminé. Lo más seguro es que sean con la helicóptero que me bloquea el video y listo, no pasa nada. Pero si no, no sé cómo carajo los termino. Así que sigamos con las cervezas. Porque sí, allá se ve una. Subí un Reels, subí un Shorts y es la Happy. Sí, me regalé esto por mi... Ahí como acaricia la Happy el puto. Sí, me regalé esto por mi cumpleaños también, este, me compré dos, una para tener, para así exhibir, y la otra para tomar, para chuparla toda como un chingüengüencha. Y lo segundo sería esta que está acá atrás, que ustedes no lo ven porque está acá arriba. Este, esta es eh, de Juan Román Riquelme, yo soy de Boca, eso ya es muy claro. Este, arte, cerveza artesanal, el dibujo no me gusta tanto, pero es la única de Boca que conseguí, así que bueno. Después tengo la de la selección, que esta técnicamente me la compré antes, mucho antes, pero bueno, esto sirve. Así que sigamos con el sin más un botsi. más un botsioso, que sería... ¡Esta caja que está acá! Me esperaba, llegué. No voy a decir cuánto tardé, no te voy a decir cuánto tardé en esperar esto. Un mes, un mes. Se supone que llegaba la misma semana, llego un mes después, déjate de joder. Es que Muchos problemas que el Lumbocin, que el Lumbocin, nada que ver, pero bueno. Este... cuchillo, por favor. acá están todas, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, con esta que está acá encima, empecemos por el principio que sería esta, que es un World, no sé qué cosa, IPA, me mandaron qué cosa me parece a mí, puede ser, puede ser, a ver, vamos a empezar con el unboxing, World War IPA, no sabía que existía, esta sí, papá, la Orange Boom, que esta me la recomendó Yerba. y bueno, este, me la voy a tomar toda como un chingüengüencha. D16. Este. Pacífica. Darwin. Esta es cerveza artesanal. Es Pils, American Pills. Claro. No es rubia. No, sí, es rubia, creo. ¿Qué más? Arándano Sur. Tengo Arándano Sur y acá la maracuyá Sur, que son de mi primo. La otra, esta la conseguí al otro lado, por eso que no estaba en esta caja. Arándano Sur. Precaución. Esta cerveza es ácida. Si no estás preparado, déjala. Acá Acá está Weirdman. Weidman, Weidman. Rubia alemana, o sea, debe pegar fuerte. ¿eh? que sí. Encima está... What Tiene... O sea, dice que es en alemán, pero tiene letras chinas. What the fuck. No sé qué dice. No leo chino. Que qué tan si lee chino. ¿Qué más? Eh, acá está. Burn, Burnside Amber... Eh, Ale... Amber... Ale es... Eh, rubia no. ¿Cómo es? Eh, te la debo, ¿eh? Te la debo. Esto ya ni sé de, Ya ni me acuerdo qué pedí. O sea, pasó un mes y no me acuerdo qué era lo que pedimos. Y está bien. Está bien. Acá está la otra Orange Boom 8.5. Tengo la 16, 8.5 y otra más que está acá. Hay una que no conseguí que es de 14, graduación 14, o sea, el alcohol que posee, acá está, la, la 12 La 14 no me la conseguí, este voy a ver si puedo conseguirla en algún local, no creo, no creo, es muy difícil que lo, que lo haga este, la, No sé si cuándo las voy a tomar, creo que en mi cumpleaños pero... Dos dingos, dos pingos, dark laquer dos pingos, ahí tenés, toma dos pingos este, Cerveza negra, ya se das da cuenta este era regalo para mi tío, me parece Pero creo que hay algo que no me trajeron Y le tengo que hacer el reclamo Pero bueno, Adándonos Sur, Claro, pe había pedido dos de estas Una es para mi primo y otro para mi otro primo, ja Claro, qué gracioso que pasa Este... ¿Qué es este? ¿Otra más? Una me la regaló a mí, me parece ¿Por qué acepté? ¿Por qué acepté sabiendo que decía que era que era ácido. Me va a matar, me va a matar. Tres. Me trajo tres. O sea, cuatro me trajo de estas. Me están cagando, me, me están cagando. Que, que los voy a denunciar, vas a ver. Pero bueno, el unboxing queda, el sin queda. Ahora es un quinto, mira. ¡Ah! Me mandaron cinco veces la misma. No, son unos hijos de puta, no, no, no se puede <risa> Bueno, voy a tener que reclamar, el unboxing queda, pero tengo que sí o sí reclamar porque me cagaron, me cagaron este, No sé cuáles eran las que quedaron, pero después las tengo que ver Estas son las cervezas, Ay, ¿dónde miro? Estas son las cervezas y para mí lo que va a ser en un par de días para ustedes va a ser un segundo Que es la segunda parte de este unboxing, sigamos ya está, confirmado. Este es el video en el que más gasté, no hubo ningún otro video en el que hice más unboxing por más valor De hecho, las, la, las cervezas eran más o menos por mil pesos, los cuadros que se vieron, primero uno era de 1.800 y el otro, los otros dos, eran de 1.800 también Pero hasta ahí todo normal sería en todo caso, porque también hice un unboxing de la figura de Yu, que se me salió más o menos mil pesos y todo bien, todo tranquilo pero creo que esto que está acá rompió todos los límites. Y sí, estamos hablando de nada más y nada menos. Ah, por cierto, los otros lo grabé sin, sin audio ni nada porque no tenía ganas. Directamente. Estamos hablando de un puto smart de 32 pulgadas. Sí, me fui al reverendo Chot. Este, la verdad, ¿qué carajo estaba pensando? Ni idea. Este es. Genial, la verdad. Pero no encuentro el cuchillo. Encima, lo mejor es que todavía falta una parte de todo esto. A ver, tengo que mencionar ahora que puedo lo de las cervezas. Este, pedí lo de, esta, de lo de estas cosas. Pedí el, el, no un reembolso, sino que me traigan lo que me faltaba. Este, y su respuesta fue que me lo iban a mandar. Este, lo más seguro es que no estén viendo esa cosa. No, no estén viendo porque tardaron do, eh, tres semanas en trármelo, imagínate. Así que lo que me falta... Eran eh, tres cervezas, que de la misma marca encima, o sea, se confundieron porque me mandaron estas tres, que son de la misma marca Me mandaron iguales, pero no, no tendría que haber sido así Así que bueno, eso no creo que se llegue Y falta la última parte, que es, eh, si bien no es eh, lo más caro, de hecho creo que es lo más barato, sí, es, lo más barato este, es lo que más valor le va a dar a esta cosa. Tengo miedo de abrirlo mal y que se debe rayarlo, y por eso es que estoy tratando de hacerlo mejor Así que... Curiosamente esto me llevó este, dos días antes de lo que supuestamente va a llegar Mejor para mí Este, está el va. Esto tendría que hacerlo mejor, pero bueno Ahí va, ahí se cayó el control ¡Ahí está! ¡Qué linda que es! ¡Ahí está! Yay. Creo que pesarme. creo que es más chica que la que tengo ahora Eh, sí Pero este es un Smart, así que está bien Bueno La marca TESH, pasemos a la última parte de este unboxing, ya Uf. Tan o humedito oh, el último es este, Sí, el último es este. Lo de la cerveza nunca llegaron porque bueno O al menos hoy no van a llegar, mañana capaz que sí, pero... Primero esto, o sea Me entregan esto y me dicen No es mío La persona que me lo dio este, Me dice no es mío Y digo hmm, ¿Qué clase de secreto es este. Pues una carta Una carta de un suscriptor... De wey, de wey, vamos a decir de wey Esto no lo voy a mostrar ahí va. <risa> sí, salí con esto a la calle. ¿Algún problema? Me ca casi me pegan dos veces, pero bueno, no pasa nada. Y este es el más complicado que se vea, hasta ahora que lo veo bien. Sí, se cayó el cuadro. Este... Y la verdad es que me sorprendió cómo lo hizo y en el tiempo. No, tengo miedo que se me caiga. Es una pintura sobre vidrio. Cande me hizo esto, o sea. Creo que quiero un regalo, de un, un departamento en Puerto Madero para pagar esto, porque el, más, que el, más que nada el valor sentimental, valor sentimental sería. Sí, me tomé esas dos ayer ¡Hizo mierda! Y eso que me falta todavía la 18, la ah, 16 tomé en el horno. Así que listo, yo creo que lo dejo por acá. Fueron, fue un récord, o que sobran más de 32 mil pesos que se ...gastaron para hacer este video. Nos menos una tele, un... cervezas los cuadros, una alarmera, o sea... ...más de 35 creo que fueron igual. Así que... Oh, listo. voy a tener que tomar un descanso de los gabyukas. Tengo que tomar un descanso de eso. Es demasiado agotamiento mental. Y bueno... Tan llovía a mí. Claro, me olvidé de mostrar esto. Los stickers de todas la ¿Cómo se dice? Los, los símbolos uy. de todos. Así que, encima uno extra. Uno extra. el que a me lo hizo el del canal, acá. Todos así mil veces.